Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Una vez más en nuestra bella querida ciudad, vamos a aventurarnos. En este momento estoy haciendo un timelapse Posiblemente esté parado aquí unos 10 minutos. Oh, sí, amigos míos, está pasando. Este es un video sin edición. Se siente un poquito raro, eh, de admitirlo. En el video pasado les pregunté si les gustaría ver un video sin edición. Y después de ver si 7000 comentarios diciendo sí, hazlo, decidí hacerlo. No sé qué tan incómodo vaya a ser esto. No sé qué tan largo quede este video. Si no, nunca has visto un video mío te pongo un poquito en contexto todo esto que acabas de ver editado se hubiera visto más o menos así hola amigos sean bienvenidos a una aventura más una vez más en nuestra bella querida ciudad vamos a aventurarnos Pero por hoy en esta ocasión tenemos un reto la edición no está permitida He de recalcar que realmente Un video sin editar En lo absoluto No es del todo posible Necesitamos por lo menos editar El hecho de pegar dos videos Pero vamos a ponernos como regla Que no se pueden cortar mis palabras Para que se escuche más fluida mi voz No puedo poner textos No puedo poner transiciones No puedo poner imágenes Y, y también no puedo cortar ahí Tengo que grabar como regreso por la cámara Esta va a ser una de estas secuencias en las que aparezco de un lado a otro Como teletransportándome Así que lo Que comience esta aventura Sin edición Realmente no sabía qué hacer para hacer este video Divertido, interactivo De cierta manera Así que dije ¿Por qué no hacemos algo que tenemos Creo que meses Literalmente meses sin aplicar En este canal Vamos a hacer una sesión de preguntas Y respuestas les pregunté por Facebook y por Twitter Que me mandaran sus preguntas Para que yo las contestara Es otra cosa que no se ve cuando se editan los videos Me trabo cuando comienzo las oraciones Y vaya que me llegaron Muchísimas, muchísimas preguntas Tuve que escoger más o menos Las que se repitieran, las que más se frecuentaran Esto de verdad está rarísimo Saber que ustedes van a ver todos estos Errores y el tiempo real ¿Se siente raro? Vamos a darle Pregunta número uno ¿Qué es lo más raro que te ha pasado grabando en la calle? Oh amigos míos, vaya que me han pasado cosas muy raras Pero una que recuerdo muy bien y que en verdad me impresionó Fue una vez que yo estaba grabando un video de entrevistas en la calle Me acerqué a preguntarle a una persona si podía entrevistarla y me dijo que no Le dije ¿Por qué no? Eh, te quito nada más 30 segundos de tu tiempo Y me dijo es que estoy trabajando Y le dije ¿Trabajando en qué? Si nada más eh, yo te veo aquí sentado